hola que tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal creaciones bettina hoy les voy a enseñar a hacer este novedoso sobre con mensajes de amor este sobre se lo hice a una de mis hijas para su pareja la idea me gustó tanto que por eso acá les enseño el paso a paso espero también les guste a ustedes ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vamos a utilizar tres octavos de cartulina de 24 x 34 centímetros de los colores que deseen vamos a colocar esta por acá y vamos a utilizar estas dos las vamos a unir así lo vamos a hacer con una tira de cartulina de 2 centímetros de ancha y la vamos a doblar en la mitad yo utilicé estas dos partes porque las tenía a la mano pero ustedes utilicen una tirita del largo de las dos cartulinas y vamos a pegar con silicona líquida nos quedaría así vamos a hacerlo también por este lado vamos a doblar para esta parte vamos a utilizar otro rectángulo en cartulina de 17 por 22 centímetros y la vamos a pegar acá vamos a utilizar una imagen esta es una imagen desea. esta me la facilitó mi hija pero pueden pegar la imagen que deseen acá voy a empezar a decorar voy a hacer corazones con este marcador fluorescente la decoración es opcional y voy a empezar a hacer unos corazoncitos es un marcador pelican es un marcador gráfico este es un marcador Dory Color. también es un marcador gráfico amarillo Vamos a hacer un corazoncito dentro del corazón amarillo, igual acá Y voy a hacer acá unas rayitas, esto es opcional si lo desean hacer Corazoncito y otra decoración Ahora vamos a delinear cada corazón Para resaltarlo más Y la imagen la voy a delinear igualmente para resaltarla con este marcador sharpie negro ahora vamos a empezar a copiar un mensaje este mensaje también me lo dio mi hija es de una canción me parece que la canta Jesse y Joy, sí me parece que ellos son los que la cantan Amor. Puedes pintar la letra, decorarla como desees. Voy a hacer acá estos dos corazoncitos y empezamos a copiar el mensaje. Te amo tanto. Te amo que me siento tonta. que me duele tanto cuando tú no estás. Y hacemos unos puntos suspensivos. Acá ya acabé de copiar la, el mensaje y vamos a delinearlo con marcador negro para que se vea más. Nos quedaría así. Acá la palabra amor la alineé con este marcador gráfico por todo el borde, te amo tanto, te amo que me siento tonta, tonta que me duele tanto cuando tú no estás, te amo tanto y para que imagines cuánto, cuenta las estrellas y sumale una más, te amo tanto, tanto que no sé explicarlo, tanto que hasta yo me espanto solo de pensar, sabes, creo en ti y en este amor, vamos a doblar en la mitad para hacer bien el quiebre, Y vamos a decorar esta parte que se ve así. Vamos a utilizar la cartulina blanca. Vamos a marcar acá la mitad. Y vamos a trazar acá 10 centímetros. Vamos ahora a trazar así en forma de sobre. Y esta parte la cortamos. Vamos a aplicar silicona líquida en esta parte. Y vamos a pegar acá. Esta parte igual la vamos a pegar así. Vamos a aplicar silicona líquida en estos lados. Acá vamos a levantar un poquito esta parte porque hay que pegar primero esta. Para que esta parte se quede levantada. Vamos ahora a tomar la regla y vamos a trazar más o menos... 5 milímetros que es la mitad de un centímetro trazamos con la tijera para poder doblar así hacer el quiebre acá vamos a trazar estas líneas para resaltar esta parte voy a tomar esta hoja y voy a llenar así para que se vea más. O para que quede mejor. Igual hacemos esto en esta parte. Hacemos lo mismo. Llenamos de nuevo. O pintamos. Acá voy a marcar estas dos partecitas. Y vamos a trazar de esta línea a esta. A este extremo. Acá vamos a dibujar, una carita va a ser el ojito, un corazoncito y tres bolitas y vamos a llenar. Van a ser lo mismo al otro lado, el mismo ojito y hacemos la cejita y la boquita. Ahora voy a tomar un marcador fucsia y voy a hacer acá como los cacheticos. Y con marcador charpie vamos a hacer acá una manito, vamos a hacer acá como una C, igualmente acá en este lado. Nos quedaría así vamos a colocarla por acá vamos a hacer ahora el mensaje vamos a utilizar un rectángulo de 22 por 28 centímetros y vamos a escribir mi vida yo creo en el amor es lo que vamos a escribir acá estoy utilizando marcadores gráficos marcador y color en caso de que no los encuentren utilicen otro color de cartulina y lo hacen ya con los colores que deseen Este es un marcador Témpera, marca Poster Marker. Se encuentra en los almacenes Éxito o en todo en artes. Acabo de decorar con estas líneas, con estos corazoncitos. Y corté corazones de colores y van a pegar en toda la hoja los que deseen. Y vamos a terminar de escribir el mensaje. Gracias por tanta felicidad. Esta letra de felicidad yo la enseñé a hacer en mi otro canal de Sofie Crea Manualidades. Me parece que es una letra bonita. Y muy fácil de hacer. Nos quedaría así. Acá en esta parte de atrás pegué unos corazones. Ahora vamos a tomar el sobre y vamos a colocar este mensaje. Esto ha sido todo por hoy, espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado, a mí personalmente me encantó esta idea. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos.